Muchas gracias, Presidente. Decía buenos días, según on, a todas y a todos. Bueno, Hoy hoy traemos aquí una iniciativa de mi tierra, de Navarra. Las Bardenas, en, en, en Navarra, tienen una extensión de aproximadamente 42.500 hectáreas. Es un espacio natural con una importancia biológica excepcional que alcanza las figuras más altas de protección ambiental al tratarse de un parque natural y una reserva mundial de la, de la biosfera. A pesar de tener estos altísimos grados de, de protección ambiental, las Bardenas Reales albergan en su interior desde 1951 el mayor polígono de tiro y bombardeo de la OTAN en Europa. Se trata de una zona en la que existen 19 municipios, dos valles, un monasterio, todos núcleos habitacionales de carácter rural, donde el mayor es la población de Tudela, con 30.000 habitantes. Esta población eh, debe coexistir con las 2.200 hectáreas que componen el campo de tiro y de bombardeo. Pero en la práctica la OTAN emplea también todo el espacio aéreo en un radio superior a los 50 kilómetros a la redonda alrededor del campo. Las poblaciones eh, del entorno de las Bardenas nunca han, sido, nunca han sido consultadas directamente sobre si querían o no querían dicho polígono de tiro y bombardeo. Dicha decisión fue tomada por un gobierno franquista, como decía en 1951, y esta población ha tenido que convivir desde entonces con este polígono. El rechazo social a este campo de tiro y bombardeo ha sido y es a día de hoy muy amplia. La Asamblea Antipolígono aglutina a la sociedad civil afectada y lidera la movilización social en la posición a la existencia del mismo. Durante 30 años, diferentes grupos políticos e instituciones navarras, tanto el Parlamento como numerosos ayuntamientos, han desarrollado múltiples iniciativas a favor del desmantelamiento de polígono. Hoy, Continúan las maniobras y bombardeos del ejército español y de ejércitos de la OTAN, incluyendo también las operaciones tormenta, operaciones anuales en las que se experimenta con armamento real, sin que conozcamos ni cuál es el armamento experimentado, ni los riesgos que pueden entrañar para la población y el medio ambiente, estos ejercicios eh, militares que se dan. Ningún informe independiente, ningún acceso a la información, absolutamente nada. Ha habido más de treinta accidentes graves relacionados con el polígono de tiro y han sido varios los accidentes en los que los aviones estrellados o las bombas eh, perdidas han tenido lugar en terrenos urbanos, a segundos de vuelo de las poblaciones. En febrero de 1988, cuando cuatro depósitos de combustible se desprendieron de un F-16 y cayeron a 100 metros, a 1.000 metros, perdón, de Cortes, o el 13 de marzo del 2000, cuando dos F-18 colisionaron en el aire, y cayeron a menos de dos kilómetros de la ciudad de Egea. Solo a un segundo de vuelo, solo un segundo de vuelo evitó una gran... Catástrofe. O también podemos hablar de abril de 2009, cuando se estrellaba un F-18 a segundos de vuelo del casco urbano de Valtierra. Además, los entrenamientos y bombardeos de Bardena son, como decía, con fuego real, simulando guerras en otros lugares del mundo, tales como informaba la propia web del Ejército del Aire ante la Operación Tormenta. En los años 2015, sin irnos muy lejos, se produjeron dos accidentes en el polígono de las Bardenas Reales, en los que se ha visto afectada la población civil por la realización de maniobras militares. El 5 de marzo de 2015, un F-5 dejó caer dos bombas de humo en las Bardenas Reales, cerca de dos personas que se encontraban de excursión por la zona. En el 23 de julio del 2015, una bala alcanzó, lanzada, previsiblemente, por una de las ametralladoras de un helicóptero que participaba en entrenamientos, hirió a un civil cuando circulaba en su vehículo por el exterior del perímetro del campo de tiro. El desmantelamiento del polígono y bombardeo con fuego real es una exigencia sustentada en la defensa de la paz frente al militarismo y la guerra, en la necesidad de garantizar la seguridad de la población y en la preservación de los valores ecológicos de un territorio protegido como Parque Natural y Reserva Mundial de la Biosfera. Pero es que, además, queremos recordar el posicionamiento de la mayoría del Pleno del Parlamento de Navarra, representante de la mayoría social navarra y que ya ha manifestado por la apuesta de que una vez por todas se termine con este polígono de tiro que tantas molestias generan a los vecinos y vecinas de la Ribera Navarra. Siendo el 2018 un año en el que se puede revisar el convenio entre el Estado entre el Estado como decía, es el momento de trabajar y estudiar otras opciones que permitan el desarrollo económico de las bardenas y de los pueblos congonzantes, como el fomento de su potencial turístico y natural. Por eso hoy, señorías, les traemos aquí una iniciativa en la que no les pedimos lo que dice el Parlamento de Navarra y la mayoría social de Navarra, el desmantelamiento del polígono. Lo que les pedimos es que instemos, que nos ayuden eh, como Parlamento de Navarra a instar al Gobierno a no renovar eh, el actual contrato existente en 2018 automáticamente, a instar al Gobierno a buscar desde ya una alternativa mediante un proceso participativo y convocar una mesa de diálogo con todos los actores implicados. Asimismo, instar al Gobierno a investigar con rigor los hechos y las causas de los, de los últimos accidentes en 2015. Y, por último, mientras se llega a una solución, exigir al Ministerio de Defensa español la suspensión inmediata de maniobras con fuego real. Muchísimas gracias. Espero de verdad a todos los grupos parlamentarios hoy que nos ayuden a llevar adelante esta enmienda tan importante para la población navarra. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Villanueva.